del plan social el de Sánchez, pues ambos expresaron este, mucha, mucha, mucha preocupación por la situación que se vive en manera específicamente aquí en San Francisco de Macorís. Y no es para menos, no es para alarmar, no es para poner nerviosa a la población. Y es que San Francisco de Macorís está viviendo una situación difícil. Y eso dicen los numeritos. Y cuidado, cuidado, no estamos seguros de que debieran decir otra cosa y tal vez esto no ha sido lo que han salido. Y aún... Eh, filtrando las informaciones en una situación difícil y preocupante la que vive San Francisco de Macorís. Oigan, esto es un numerito. El Distrito, Nacional, el Distrito Nacional tiene un 1% de mortalidad, el virus, un 1%. Queremos decir con eso, o estamos diciendo con eso, que de cada 100 personas existe la posibilidad de que muera una persona. En Italia, que todos sabemos a través de los medios de comunicación la situación, de emergencia extrema que está viviendo, la, el porcentaje de mortalidad es de un 10.2%, que es lo mismo decir que de cada 100 personas que dan positivo, están no supuestos, sino la posibilidad de que esas 100 personas, 10.2, eh, mueran afectados producto de la afectación de esta situación. Y en China, que fue donde se inició esta pandemia, en la ciudad de Wuhan, que tiene unos 60 millones de habitantes, la tasa o el porcentaje de mortalidad es de un 4%. Eso es en China. En San Francisco de Macorís, un pueblecito ubicado en la región norte, de la República Dominicana, la tasa de mortalidad, y es lo que nos hace decir a nosotros que es una situación difícil por la que está atravesando esta ciudad, es de un 25%. Oiga bien, un 25%. En China, 4%. Cuatro personas eh, afectadas de este virus tienen la probabilidad de morir. En San Francisco de Macorís, de cada 100 personas afectadas por este virus, la probabilidad de que mueran son 25 personas. Eso es algo alarmante y que debe a nosotros preocuparnos y, sobre todo, preocupar las autoridades para que enfoquen, para que pongan en su vista, su luz a esta provincia de Duarte, específicamente a San Francisco de Macorís. No es que se olviden de las demás, pero sí hay que poder dictar eh, prioridad, poner como prioridad uno a San Francisco de Macorís por la situación que por la que está pasando en este preciso momento. ¿Cuáles son las acciones? Desconozco, pero sí deben existir algunas acciones a las cuales están llamadas las autoridades a emprender en este pueblo de San Francisco de macorís porque de lo contrario los vivos y su espíritu no la, no daremos para enterrar los muertos, lamentablemente así que es el momento donde todo el que pueda aportar o hacer algo en pro de detener el contagio de este virus, pues hacerlo Dios nos siga protegiendo y sabemos que debemos tener fe, y por la fe yo creo que San Francisco de Macorís se levantará. Vamos en este momento para compartir, para compartir los principales titulares que traen los medios de comunicación en el Día de Nacionales e Internacionales. Así que adelante, Mister ahí vemos eh, una imagen de San Francisco de Macorís, y dice, ministro, explica por qué tantas muertes, por coronavirus en San Francisco de Macorís. Ya veíamos nosotros en eh, más reciente boletín, eh, como el ministro de Salud Pública, vamos a decir, intentaba pues, eh, decir las razones en que ya conocemos que han llevado a que San Francisco de Macorís esté en estas condiciones. La realización de las elecciones, ese contacto esa, que hubo en ese proceso, la celebración de actividades como el carnaval y de otras actividades sociales que ha traído como consecuencia que San Francisco de Marcos dice, en el día de hoy pasando por esta situación extremadamente es difícil.